sociales y pandemia. Buenos días, Juan, qué placer tenerte por acá como siempre. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Juan. Buenos días, Amado, Francis y, y todo el, el equipo que sí. siempre sí. está aquí firme. En de mañana, a pesar de la pandemia y sí, la distancia. Así es. Bueno, pues sí. nos mantenemos. Juan. Y deseándole felicidades a todos ustedes. Igual, gracias, y a muchas todos gracias. Los televidentes. Igual para ti. En este nuevo año 2021, que estamos esperanzados que sea mejor que el año pasado. A propósito del difícil. 2021 y a propósito del año pasado, la República Dominicana y el mundo entero ha salido, bueno, ha salido de un año con muchas dificultades, sobre todo con el tema de la pandemia. El, los gobiernos han tenido que disponer de grandes sumas de dinero para ayudas sociales a, a su ciudadano, para ayuda incluso al propio comercio formal. Eh, la pregunta inicial, y, y, y digamos que se cae de la mata, se cae por su peso, es el tema de ¿qué tú adviertes que nos puede esperar en este año 2021 tomando en cuenta el background del año 2020? Cuántavera. cuéntanos. Sí. Bueno, como tú señalas, debemos primero... Eh, Hacer un breve recuento de la situación económica del año pasado. Fíjate que el, 2000, eh, el 2020 inició con señales, inclusive antes de la, de la cuarentena que se estableció a partir de marzo. Comenzó con señales de, de depreciación de la moneda. Y de que el crecimiento económico iba a ser menor que en el año 2019. Pero eso iba a ser ligeramente. No se esperaba que de pronto la economía, como hace más de 30 años no sucedía, pues, decreciera. Eh, bueno, podríamos decir hace 20 años, 2000, 2004. sí Y entonces, eh, si vemos lo que es el índice mensual de actividad económica, que es una... Medición que hace el Banco Central mensual de cómo anda la economía del país el índice en el año eh, en el mes de abril que era el segundo mes de, de la cuarentena pues había aumentado a 29% neg o a, negativo, o sea, había decrecido en 29% la economía eh, pero ya en el mes de octubre ese decrecimiento era solamente de 4% y ahora en noviembre, en mes pasado noviembre del 2020, pues eso había llegado a 3%. A eso se agrega la situación eh, en, la, en el turismo, que como sabemos, en la, como decía Ángel Miol, uh -huh. Miolán, sí. la industria sin chimenea, uh -huh. pues que es el principal soporte en términos de aporte de divisas del país junto a las remesas. Pues, fíjense cuántos extranjeros ingresaron al país en el año 2020. 2 millones, de 6 millones de, de, de, que sucedió, más de 6 millones en el año 2019. Entonces, eso impacta en términos de la captación de divisas, además de que el, el turismo aporta para lo que es la agropecuaria el 30%. O sea, el 30% de lo que consume el turismo en su actividad permanente es de la agropecuaria. Pero también, a nivel, bueno, a nivel de las exportaciones, afortunadamente, que han crecido en los últimos tres meses o cuatro meses, y en el caso también de... De las remesas, las remesas ha sido el, el ente que ha salvado Juan, en parte. ¿Las exportaciones o las importaciones son las que han crecido? No, no, ¿no han, han crecido las exportaciones, claro. Dice que se está produciendo a pesar de la pandemia. A pesar de la pandemia, claro, porque sí. las exportaciones de minerales y de la misma agropecuaria. En bueno, el, la se, minería en el, nunca en el, cerró. En el segundo semestre la agropecuaria pues aumentó. Y entonces eso ayudó ligeramente, también agregado, como decía, las remesas de los dominicanos, sobre todo en Estados Unidos. Fíjense un fenómeno. Sí. Eh, tanto el hecho de la ayuda que dio el gobierno norteamericano. Que la repitió hace una semana. Ya? Sí, para la pandemia. Como que la solidaridad del buen dominicano es muy solidario. Y sobre todo con sus familiares. Eso ayudó a que la caída en las entradas de remesa no se produjeron, al contrario, aumentaron sí. en cerca de 700 millones de dólares con relación al, 2020, al 2019. Entonces, y, pero las expectativas para el 2021 son que la economía se va a recuperar. Fíjate, en el momento más difícil de la crisis, a final de marzo, principio de abril, yo escribía un artículo que decía que iban a ser unos meses muy difíciles, pero que ya a... a a final de año las cosas iban a cambiar, que la gente no podía pensar que esto iba a ser para toda la vida y que entonces el proceso de recuperación se iba a ir dando, como ya se hemos dicho con las estadísticas, cómo han ido mejorando. El crecimiento de la economía, que en el año 2019, lógicamente, fue de un 5% en este año, es todo lo contrario, un 3% negativo producto de la situación de la pandemia. Pero ya las expectativas que hay para el próximo año es... Eh, tan, el turismo va a ir recuperándose ya en los últimos tres meses teníamos un 50% que anteriormente era cero o 20, y después 20, 25% y a final de año el turismo pues representa el 50% de lo que era en el año comparado con el noviembre, digamos, del año pasado entonces, pero también eh, la minería las expectativas es que siga creciendo la agropecuaria y según las proyecciones que hace el Banco Central, a partir del análisis estadístico y los índices proyectados, como decía, índice de mensual de actividad económica, pues se prevé que la economía se recupere y llegue a los niveles anteriores del 2018, 2019, bueno. de un 6% el crecimiento de la economía. Además... Con los programas que hay, que se extiende el, el programa FASE y la promesa del gobierno de extender a, a más personas el programa de Progresando con Solidaridad, pues pensamos que eh, eso va a ser también un, un nivel de recuperación. Pero nosotros nos concentramos más en lo que son las variables eh, macroeconómicas que son el soporte de la economía, porque los programas de ayuda son programas que tienen un impacto, pero... El impacto va a depender siempre de cómo funciona la economía y cómo el gobierno aplica estas políticas para generar empleos. Porque la política de ayuda social, si no se complementan con eh, promoción de actividades productivas, sobre todo en las pequeñas empresas, pues Una cosa, se pierden en, en, en el tiempo. Precisamente, me preocupa eso. Usted da unos datos que prácticamente nos está dando una esperanza y muy halagüeñas noticias de recuperación. Pero hay un punto ahí con respecto que tiene que ver con el consumo. Las remesas que usted da, que fue para mí, digo yo que las remesas fueron el, eh, el rey que nos mantuvo a flote. Prácticamente decimos que fue la que creció con relación a, a, la, a los demás sectores. Definitivamente. Eh, pero sí. viendo el, en qué influye para la calidad de vida a futuro esta remesa. Porque lo que he visto aquí es que ha habido un desbordamiento de consumo de alcohol, de bebida, de prarranda, gasolina. Sí, pero eso no es malo. Bueno, porque para la economía no es malo porque se moviliza. Para la economía en general es importante y eso... Y esos consumidores volverán a hacer lo mismo en poco tiempo. Bueno, tú sabes que Ajá, es, es hay mal. una situación y es que es normal que producto de la celebración de Navidad, que aunque hubo limitaciones, sin embargo la gente se desbordó no que puede y celebró. Y se mantenga estable a pesar Entonces, del gasto. Innecesario. Sí, sí, Es lógico que entre los primeros meses del año Sobre todo enero y febrero Haya una reducción del consumo Eso es estacional Producto de que la gente Gracias. primero Gasta, digamos, hasta lo que no tiene Por, de, por decirlo así Para poder eh, mantenerse eh, Para poder mantener sus tradiciones Porque el dominicano Una característica nuestra es que queremos mantener siempre nuestras tradiciones. Y qué bueno que eso se dio, porque en medio de la situación de tantos meses confinados, la gente pudo expresarse, aunque algún riesgo sí se dio. Por ejemplo, bueno, mi familia, nosotros hacemos una tradicional encuentro de las familias que están... Eh, Ustedes son dos o tres. Sí, bastante. Entonces, <risa> verdad, ¿qué tres? hicimos? Pues el día 31 se hace esa celebración en mi casa, eso es tradicional, de hace años. Pero se hizo. Y lo hicimos virtual. Ah, ok. Mama. Y cada quien estaba reunido en su casa, celebrando con música, cena, eh, bebida, y celebrando, bailando. Entonces, lo hicimos virtual. Entonces, ¿qué pasa? Eso por eso quiero decir que el dominicano como quiera celebra. De alguna manera, aunque esté confinado, no se echa a la, a la tristeza y a la depresión. Y eso... Por eso que dicen que nosotros somos uno de los países más felices del mundo. Tú sabes que hay un ¿Sí? famoso eh, eh, anuncio de un ron que lo hacía Coquín Víctor. Dice, el dominicano le encanta un can y hace una fiesta en cualquier lugar y por cualquier cosa. El dominicano celebra, verdad? porque alguien me preguntaba que por qué se, en las estadísticas mundiales se habla de que nosotros somos uno de los países más felices del mundo. Sí. Y yo lo que pasa es que el dominicano, el jornalero, no por ejemplo, celebra. el hecho de conseguir... Eh, la, la el dinero para la comida del próximo día, eso lo celebra. Entonces. Y se ve un pote. Más. Sí, por eso, no, para celebrar. Jugando dominó. Y un país que, ah, no, un país que hacen un, un post que dice, se ha confirmado que los Reyes Mar dieron positivo al COVID-19 y que la vieja Belén se encuentra en... Eh, cuidados intensivos. Bueno, esto va, ayer, viene feo. Ayer había que hacer fila en todas las. tiendas Esto viene feo. Pero mire, sí. el fenómeno de la tasa de cambio que generalmente en, en, en enero aumenta, entre enero y febrero la tasa de cambio aumenta. ¿Por qué? Porque resulta que en Navidad toda la tú mismo lo has dicho, la gente se desborda consumiendo y entonces los eh, los importadores tienen que abastecer el, el comercio. ...con nueva mercancía y eso requiere de mayor cantidad de divisas, de demanda de mayor cantidad de divisas. Por ejemplo, en enero del 2020 la tasa de cambio estaba al entrar el año, primero día como ahora, a menos de 53 pesos por un dólar. Y ahora ya en diciembre estaba a 58. Pero ¿qué pasa? Que generalmente, de manera normal, y nadie dice no. ya entre enero, en febrero y abril, la tasa de cambio se estabiliza de nuevo. Pero ahora hubo una depreciación de la moneda en este año de más de un 8%, que hacía años no se daba ese fenómeno. Entonces, pero, o sea, eso combinado. Sí. He es combinado lo de la pandemia, porque inclusive, y uh -huh. es con, con la situación también del, de la de, del fenómeno de la inestabilidad que se dio a principio del año pasado. Se, señor Taveras, sí. eh, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, eh, manifestó que la República Dominicana era una de las economías más sólidas de América Latina en sí. principio de la, de, la, de la pandemia, y que por eso entendía que era la que menos iba a decrecer. ¿Cómo sucedió finalmente? Sin embargo, el gobierno eh, actual, cuando llega, dice que encontró un país totalmente quebrado. Vemos también que el presidente eh, Danilo Medina dijo que dejó una cantidad, creo que unos 8 mil millones, ¿verdad?, en, en, en reserva. Eh, en res Reserva en divisas. Exacto, en divisas. Vemos también que se, que se han colocado eh, eh, bonos. ¿Cómo se, ¿Cómo se le explica esto a la gente? ¿Qué hay de cierto en una cosa? ¿Qué hay de cierto en otra? ¿Tenía eh, la, la CEPAL razón con, con relación a la robustez de la economía dominicana? Claro que sí. Lo que pasa es que los gobiernos, cuando hay cambio de gobierno, quien viene eh, siempre manifiesta, y eso es histórico en nuestro país, política que encontró sí. una situación calamitosa. Primero sí. para sensibilizar a la gente, para que asimile las medidas que tiene que tomar. Por ejemplo, los préstamos. Un gobierno que en su la oposición criticó lo, los préstamos del gobierno anterior. Uh -huh. Y entonces ahora para justificar eso, para sensibilizar a la gente, tiene que decir que encontró una situación peor que la que realmente es. Pero en primer lugar, Una pregunta eh, ahí mismo, Juan. ¿Se podría so sortear la, el inicio de un nuevo gobierno? ¿Darle continuidad a las medidas preventivas, darle continuidad a la inversión de salud, darle la continuidad a las fases. No tenía el Estado, o Danilo Medina dejó la caja fuerte con el dinero suficiente, teniendo incluso un año donde las, la caída de, de la recaudación fiscal fue real. Se podría el Estado Dominicano, en las condiciones que recibió y el dinero que tenía disponible, sortear la suerte de la República Dominicana. Sí, pero resulta, se podía. Se recuerda. No, no, si sí, se, sí. sí, ¿No no? se podía. Sí o no. Podía, ¿No oye. Lo que no pasa lo que es que no, no porque que me va a influenciar porque veo que hay un careo, un asunto de que de que hay eficiencia económica de pero lo que, que pasó del año pasado para acá. ¿Con, no, perdón. Con el permiso de el ¿vamos yo perdón, a la del invitado. ¿verdad? Por favor, a de... Pero que me diga, oye, adelante, Francis, Juan, adelante Juan. Dime, Juan, Que le economía quiere tú? El gobierno Sí, que me diga si tenía El gobierno se mantuvo enfrentando la situación de la pandemia. O sea, y ¿cómo lo hizo? Aumentando el endeudamiento del país. Uh -huh. ¿Eh? ah. Justificó para acelerar, porque también recuerda que era un, un proceso, había un proceso electoral, Correcto. municipal, congresional y, y, y campaña pública. Y, y, y entonces, parte de los recursos no lo públicos, intentando. de los recursos públicos, tanto del presupuesto como de, de la de endeudamiento, se utilizaron para campaña, eso no podemos nosotros ocultarlo, ya. eso es verdad ahora, el gobierno eh, ahora que asume el 16 de agosto, sigue el modelo de endeudamiento o sea eh, sigue endeudando el país para poder sostener la situación y eso, siempre que sea sostenible la deuda no es malo, el problema está que si hay un, un festival de endeudamiento y eso puede provocar a futuro situaciones de inestabilidad eh, en, la, en lo que tiene que ver con, la, con las reservas internacionales, con, la, con el problema de la inflación. Entonces, ahí sí nosotros debemos preocuparnos. Ahora, siempre que el gobierno pueda garantizar que esos préstamos puedan pagarse y que puedan renegociarse, porque ahora uh -huh. hay unos bonos que se renegociaron fuerte. Sí. para poder mantener el, vigencia y para poner, poder mantener la imagen de la República Dominicana. porque los países Y no garantizar el presupuesto 2021. Exacto. No solamente es el, el problema de que el país se endeude más en, en el presente, sino que a futuro, primero, se pueda garantizar el pago de la, los intereses sí. de la deuda, sobre todo. Y también que se pueda eh, mantener una imagen de, de prestigio de que la economía está estable. En los Eso es lo más la importante. De la deuda. Sí. Lo más importante es que la economía se mantenga estable. Siempre que se pueda mantener la economía estable eh, el endeudamiento puede garantizar eh, resolver los problemas del país sin traumas. Ahora si hay un límite, claro está. Ya se está hablando de que Puede, podría pasar en proyección hacia 2021, como van las cosas, que el, el endeudamiento represente el 70% del Producto Interno Bruto. Sí. Es decir, cuando era menos de un 50% antes del mes de julio. Correcto, Entonces, pero una cosa ese es un problema la media que hay en que América enfrentar. Latina o en el mundo, de endeudamiento que tiene un país, lo ideal, siempre he escuchado, desde que dimos economía en la universidad, y en la política. Que es un 31%. Eso depende del país, Francia. No depende del país. Porque el Estados país, Unidos explícalo, tiene... Explícalo, explícalo. Estados no. Unidos tiene más... Pasa en ocasiones más del 100% del producto. Pero estamos hablando de una economía norteamericana. Pero un país como el nuestro no podría pasar más de un 50... En la situación actual. Más de un 50% del PIB. En términos de endeudamiento. Si pasa de ahí... Puede, que el comenzar, está, eh, puede comenzar a tener niveles de inestabilidad Y esa es la preocupación eh, Ya con un 70% es inmanejable Podría justificarlo en medio de la pandemia Pero hay que pensar que a partir de que la pandemia ya eh, ceda Vamos a decir así uh -huh. Pues el gobierno tiene que abocarse a, a enfrentar el problema del aumento del endeudamiento Porque eh, si se deja el tiempo y sigue el festín de endeudamiento entonces, eso sí podría provocar eh, romper, romper con la estabilidad económica que tenemos hasta ahora y afe puede afectar el crecimiento, lo tenemos muy cerca. Sí. Entre 2000 y 2004, una economía que se mantenía estable durante 15 años, de pronto, cae en una situación de inestabilidad que... Bueno, ya conocemos la historia, claro, sí. devaluación de, sí. de la moneda, inflación. Un desastre, desastre eh, que que gracias a Dios salvó eh, Años, que mejor no recordarlo, sí. pero hay que recordarlo como quiera para comparar sí, sí. y para que sirva de espejo para eh, claro. este y próximo gobierno en términos de que hay que mantener la estabilidad económica. Porque la gente dice, ¿para qué mantener? Y eso es bueno que lo aclaremos. Sí, sí, sí, que, ¿Para sí, qué mantener estabilidad económica? Si sí, como quiera estamos mal, no. Si no se mantiene la estabilidad económica, estaremos peor. ¿Quiénes son los que pagan? Eh, y, Amado, tú, tenemos experiencia de eso, lo que pasó en 2000-2004. ¿Qué hicimos con los financiamientos que teníamos de vehículos? La clase media estoy hablando. Sí, sí. De apartamentos, de casas. Tuvimos que entregarlo, claro, inclusive, claro, porque claro. no podíamos pagarlo. Pero no, eh, eso, yo estoy hablando de la clase la media. Sí. ¿Y, y lo más pobre. Yo, yo, yo, sí, no, no, porque no, no, porque lo más pobre paga, o sea, tú puedes entregar eso, el, el, el vehículo. Como usted ustedes devolvieron también comerciantes, cerraron su puerta. Claro, porque también, tomaron sí, préstamo claro, en dólares, claro, que luego no pudieron costear. Señor Taveras, por último de mi parte, con relación a el gobierno ha anunciado, eh, que necesita para poder mantener los programas unos 10 mil millones de pesos, para mantener los programas fase fase 1, fase 2, quédate en casa, hasta abril. ¿Qué tan factible es esto? Es lógico que tiene que suceder, porque un, una, un padre de familia que no está trabajando por la situación del confinamiento, sí. no se le puede dejar desamparado. Eso no solamente por razones macroeconómicas, sino por razones humanas. Claro, claro. Y entonces... El hecho de no mantener eso, eso puede aumentar los niveles de pobreza. Pero nos va a endeudar más. Claro, va a ser necesario sí, entonces buscar esos 10 mil millones Pero es de pesos una necesidad, total. aunque endeude más el país, esas son necesidades que hay que cumplir. Y está por claro. debajo de la, del límite todavía todavía bueno, está exacto. qué qué recomendación al final como una una expresión que pueda economía en, familiar en esta entrevista bien. qué recomendación tú le das al dominicano en el inicio de este año producto de esas esas cuestiones que tú has planteado aquí en este programa sí pero la gente ha aprendido mucho pues la gente aprende de las tragedias sí eso es. ha aprendido mucho en esta pandemia pensar que lo más importante de la gente la es alimentación salud eh, y entonces el dispendio Reducirlo, hablamos de que en Navidad Hubo desbordamiento ay, ay, ay. Pero eso es normal, pero la gente aprendió Que tiene que aprender a prevenir A ahorrar eh, A cuidarse Para fines de que la salud Ya la gente aprendió que es fundamental Para mantener una economía, eh, su economía Familiar estable ¿Cómo no sí. Gracias es muy Juan bien, Muy gracias agradecido, Juan. Juan Taveras Taveras Vargas, Juan Eduígis Taveras Vargas, mi hermano Juan Taveras, señores, economista de profesión, docente universitario, político, amigo, eh, ente social importante de esta comunidad, una personalidad hemos tenido acá hoy en este, con este tema económico, cómo enfrentar los retos del año que comienza desde el punto de vista de la economía. Gracias, Juan Taveras, nosotros vamos a la pausa. No se vayan porque todavía hay más contenido del programa de mañana.